Bueno Ale, nuevamente acá en Laguna Altos Verdes, Pesquero San Antonio, Gracias una Marcelo pesca. Gracias Miguel por, por visitarnos nuevamente y bueno, la verdad que hoy se prestó el día y bueno, la verdad que hicieron una pesca muy, muy linda. Ale, eh, vecinos como siempre, todas las comodidades que tenés acá para darle al pescador. Bueno, por el momento seguimos acomodando, este, bueno, con alquiler de, de bote, sin motor, con motor, este, algún tracker ya que está que ha llegado y, y bueno, algo de costa, que la vamos a mejorar lo más pronto posible para, para la gente que se dedica a la costa, ¿no? Bueno, y bueno, decínos el, el número de teléfono, donde se pueden comunicar con vos eh, y explica también que eh, escuchás al final los mensajes de, sí. Sí de cuando me dio, llegás a tu casa Medio complicado con el tema de la señal acá, este, tanto llamada como whatsapp, este, pero bueno Medio tarde, pero los contesto. este Así que, bueno. Eh, Dame el número. Bueno, el sí. número es 2241-4942-64. Bueno. También la, la página de pesquero San Antonio, que estamos publicando también. En caso de, de, de día de lluvia, cerramos para cuidar los caminos y bueno, este también descanso le de viene bien a la laguna. Bueno, eso, eso, es, eso es bueno. Y explicarle a la gente que, que cuando llueve, siempre vos. Tenés cerrado por 24 sí, horas, sí, es realmente. para cuidar este, los caminos. Tal cual, realmente esperamos bien que seque 100% el camino, uno para que no se rompa y otro para que la gente no ande de dentro del barro, ¿no? Bueno, bueno sí. nuevamente muchas gracias. No, gracias a ustedes por visitarme. Nos vemos, Ale. Que sigan bien, buen viaje. Miren lo que es la laguna. Miren este atardecer luego de hablar con Alejandro. Miren lo que es. Único. ¿Dónde está? En Altos Verdes, Pesquero San Antonio. Acá está, hoy me parece que no es mi día. Vamos a vuelta. <ríe> <ríe> Dale Bien ahí Miguelito, vamos todavía Rompamos el hielo como dicen Bueno, acá venimos con Miguelito Otro hermoso peje rey, eh Bien ahí Miguel Bueno y Seguimos Miguelito, otro más. Bueno, acá venimos con otro con Miguelito, gareteando, ¿eh? siempre gareteando la mejor opción y miren los pejerreyes que salen gareteando. Miren, miren lo que es altos verdes. Esto es altos verdes, miren. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué pejerrey, altos verdes? Impresionante la pesca que estamos haciendo. Sí, impresionante Miguelito. Bueno, seguimos Miguel. Seguimos, seguimos. Vamos Marco, seguimos. Eh. Qué pesquita, eh. Miguelito. Vamos, Miguelito. Vamos que los tenemos acá, Miguelito. Frente está justito frente a la casa del basquetbolista. Bueno, acá venimos con Miguelito. Corrado con otro hermoso pejerrey. Eh. Gareteando ahora nuevamente. Viento del sur. Miguel, ¿cómo va? ¿Viene? Vamos, muestre. Miren qué hermoso pejerrey. Laguna Altos Verde Pesquero San Antonio. Eh, decían que había aflojado. No aflojó nada la pesca. Eh. El superpiquito. Del super piquito. Del super piquito. Le cuesta comer un poquito, pero qué cantidad de pejerrey, qué calidad. 2 kilos. pero está blanco. Eh. Otro más. Otro. Y seguimos bien, ¿eh? Muy buena pesca, che. Muy buena pesca. Gracias. Seguimos, Miguelito. Sí, sí. Dale, ¿eh? Muy buen pejerrey. Espectacular. Muy bueno, muy buen pejerrey. Hermoso, ¿eh? ¿Eh? Altos verdes, Pesquero San Antonio. Muy buen pescado, ¿eh? Y come bien, ¿eh? Y acá lo ves. Pegadito acá, mira, pegadito a la costa estamos. Están todos acá. Esto es para el grupo, muchachos. fíjese qué pesquite es. Se queda venedor. Todo pescado de 40 centímetros. Espectacular. Los 25, las 25 piezas de cada uno están ahí. Lo demás fue al agua. Bueno vivito, otra jornada más nuestra del dudo dinámico. <risa> bueno, será hasta la próxima pesca. Una pesca espectacular, bueno y acá junto con Miguel Corrado, bueno Miguel, bueno, jornada hecho, ideal. Hemos hecho una, una pesca muy linda, eh, con todos pescados aproximadamente de 40 centímetros, este, la, la, hoy nos favoreció el clima, que hubo un poquito de viento y bueno, hicimos una muy buena pesca.